No hay hamburguesas de carne de res, porque no aquí la marca es King. sagrada. Entonces de pollo, o, pollo. Una, o cosas raras ahí este, o vegetarianas. <risa> McDonald's aquí en la India. Pero, Pero no. no hemos tenido nada desde ayer y ya es la noche. Este de otro día. Y para experimentar si y con la panza vacía, uh -huh. Si algo con especias o algo, entonces venimos a algo. Venimos aquí a McDonald's, es algo curioso. No hay hamburguesas de carne de res, porque si no la nata les entonces de pollo o, pollo o cosas raras ahí, este, o vegetarianas. Una cosa curiosa, no hay Tuvimos una MacPollo con sus papitas y su refresco. Nos costó todos los paquetes de los dos en 537. Dividen divide entre cuatro. Y eso es lo que nos costó. Importante no es Se llamaba Spicy Chicken. Ahora lo entiendo. Eso porque, Pensamos que era como Spicy de Estados Unidos pero no. No, sí está bien picosita, pero bien rica. Está muy buena, pero sí está muy picosita. Tiene como sus saborcitos a especias de por acá, o sea, está sus condimentos están ricos. El pollo está crujiente y bien picosa es lo que nos sorprendió que sí está picosa. Entonces, vamos a comprar un McTrio en un McDonald's de la India. Esa es la que vamos a comprar: Indy McSpace. Space va a ser piratita también. Que compramos en McDonald's. Lo pedimos para llevar porque hoy tuvimos un día muy... Pesado Entonces Pues fue para llevar Ya estamos aquí en la habitación Y compramos este, dos materiales Uno que es la Indy Spicy Que ayer la comimos y nos gustó muchísimo Y sí está picosita Y ahora marino quiso No quiso una picosa Entonces le, le compramos una Grill Chicken Grill se llama Los clásicos nuggets para probarlos Para completar vienen con sus salsitas sus papas y sus refrescos y al lado de la tienda que también por ahí van a ver el video, eso es lo que compré en la tienda unas papas dice estilo crema y onion nada más quería comprarlo para que vean las tienditas unos cacahuates y una cora uh, con carne, uh, pollo uh, Um, uh, ¿Qué ¿Quieres esto? es esto? ¿Qué es la bebida?